Empecé a, a conocer su historia el día de, de lo que le pasó. No, no voy a decir accidente porque no fue un accidente. Claro lo que le pasó al pobre Andrés no es un accidente. Si un hombre totalmente borracho y drogado con metanfetamina se sube a un auto, no tiene ni idea dónde está, agarra en contramano el túnel del libertador y termina impactando de frente contra Andrés y, y, y su moto... Realmente no estamos hablando de un accidente, estamos hablando de un asesino ¿no? al que no le importa absolutamente nada. De hecho me contaba Andrés ayer que lo dejó tirado y el tipo salió y lo veía ahí tirado y estaba en cualquier planeta. Ahora el pobre Andrés, vos fijate si ya 11, 12 días que está internado, lo operaron del tobillo, lo operaron de la, de la muñeca, tiene todavía varios días más de internación y todo un proceso de recuperación y le frustra el algunos sueños que él tenía de juntar algún dinero. Lo tenemos en, en, en línea, me dicen que ya está. Andrés, querido, ¿cómo va? Gustavo, tú Nos conocimos ayer en el al lado de tu cámara. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué haces, ¿Qué haces, querido? Bueno, ¿cómo estás hoy? Un poquito mejor. ¿Cómo estás? Sí, todos los días estoy poniendo la, la mejor onda, ¿no? La actitud mental positiva, sí. tratando de no caer en lo negativo, no, no dejar entrar justamente la, los, los pensamientos malos que es... Es primero que te, que te carcome en una internación. Te uh -huh. están, por lo que vi, por supuesto estás en un hospital público, ¿no? Y me decías que estás muy conforme con la atención que has recibido a nivel médico. Pero también todo el entorno, de enfermeras y demás, bueno, te tratan con, con, el, con el cariño que, que, que, que, bueno, que, que demanda el caso, ¿no? ¿Cómo estás en ese sentido? Sí, la verdad que estoy muy, muy satisfecho, ¿no? De, con el hospital, o sea, hay varios médicos... Que, que yo ya lo, los tengo, digamos, memorizados, ¿no?, de nombre y, y ya de haberlos visto y me siento muy agradecido que, bueno, que sean médicos así de buenos, porque yo he experimentado tratos con médicos que así, burdamente, te tratan como un pedazo de carne y bueno. les importa un carajo cómo estás, pero por suerte los médicos que, que a mí me tocaron, o sea, vienen, me tratan bien, me explican todo, se preocupan y nada, son, son excelentes yo me siento muy agradecido vos es que me fui a dormir ayer porque a mí me pasa esto, viste cuando me encuentro con casos como el tuyo, me, me voy preocupado me voy pensando viste me fui, a, me fui a, a dormir pensando en esto que me contabas que este tipo tuvo la cara ¿no? un mensaje por whatsapp pidiéndote disculpas diciendo que se quedó dormido se había cortado se es, había escuchado un poco mal Sí, te decía que, que este tipo te mandó un, un mensaje diciéndote que, que lo disculpes, es que se quedó dormido. Eso intentó decirte. Eh, sí, mira, a ver, es como cuando, por ejemplo, ya, ya lo expliqué en todos lados, ¿no? O sea, eh, alguien comete algo muy malo y el daño ya está hecho. O sea, por más que vos te, te disculpes y digas que no sé, está, o sea, como, por ejemplo, yo a vos, Gustavo, no sé. Ni, eh, se me cayó un ladrillo y te rompió en pie. me mirá, Gustavo, disculpá, yo estoy a disposición tuya para para lo que necesites. Las palabras se las lleva el viento. Y más en este país de Argentina, donde, bueno, hoy en día, los valores, los códigos, la cultura, la palabra, ya prácticamente casi no vale nada. ¿Entendés? Esa, una acción vale más que mil palabras. Es un proverbio que se dice desde hace muchísimo tiempo, y es la pura realidad. O sea... Ya está, el año ya está hecho, el tipo no tendría por qué carajo haber salido alcoholizado, verdad de su casa y haberme dejado así como estoy, ¿entendés? Pero es un tipo grande que ya tiene 39 años y se tiene que hacer cargo de lo que hizo. Tiene que poner los pantalones y bancarse la que venga, porque lo que hizo no se hace. Yo no le hice nada a él, ni siquiera lo conocía, me arruinó la vida y me la complicó y yo no me lo merecía porque es un trabajador que todos los días trabajaba 10, 12 horas para poder mejorar mi vida, y ahora qué hacemos. Raúl. Andrés, ¿cómo te va? Raúl vas que te saluda. Vos sabés que te, te escucho y me quedaba pensando un poquito en tus sueños, ¿no? Esa moto en la que viajabas, más allá de darte de, de, de comer y darte el laburo que, que necesitabas, estaba este, pensada también para que te lleve hacia un sueño, ¿no? Vos querías, estabas ahorrando, me imagino, mango sobre mango para irte a España, ¿no? Claro, sí, yo esa moto la habíamos comprado con mi señora en enero, cero kilómetros, habíamos ahorrado mucha plata, después también tuvimos que ahorrar mucha plata para venir para acá, para alquilar un lugar, ¿no?, y bueno, para subsistir, y, y nada, esa moto, yo me acuerdo que cuando yo llegué acá, a la, la primera semana me la robaron en la puerta de casa, fuera de joda, y por suerte, como yo le había instalado el servicio de Loya, que la pude recuperar, uh -huh. pero bueno, la recuperé en mal estado, tuve que invertir para repararla y seguir trabajando, y nada, desgracia tras desgracia, viste eh, uh -huh. Pero sí, yo yo estaba ahorrando plenamente Tenía ese plan firme eh, Bueno, de acá un año y medio, dos Porque es mucha la plata que se tiene que ahorrar uh -huh. Para poder ir a España, viste Y no, no solamente por el viaje Sino para poder adquirir un lugar Para comer, para estar uh -huh. hay, hay que planificarlo bien Porque si vos te mandas de cabeza Papá que no te sale también Claro, claro, claro Escúchame, eh, vos tenés, eh, nada, esta cuestión que tiene que ver con lo que te está pasando, capaz que no no, no lo tenés pensado todavía, pero digo, vos tenés, o crees en la justicia, creés que en este energúmeno en que te atropelló, drogado y, y, y borracho va a pagar? Y sí, la verdad que eh, lo que hizo la justicia para mí fue una falta total de respeto, no solamente para mí, sino para cualquier motociclista o para cualquier argentino o argentino, porque... ¿Qué es lo que estaban esperando? ¿Que me mate? Mm. ¿O sea, que, que si me mataba, ¿ahí sí iba en cana? ¿Ahí sí le iban a dar una, una pena de verdad? No, loco, ¿qué? ¿Porque el tipo no tenía antecedentes penales? ¿No había que poner más sanciones? O sea, o sea tranquilamente, entre letras, me están diciendo que yo puedo ir y matar al kiosquero, ¿entendés? Y no voy en cana porque no tenía antecedentes penales. No, así no son las cosas. Sí, sí. Así no son. Y más cuando este suceso ya tenía muchas multas. ¿entendés? Las cosas se hicieron mal. Y bueno, yo ahora lo único que puedo hacer es tener fe y esperanza en mi abogado, el doctor eh, Hernán Camilo Rúa, y bueno, eh, lograr el mejor resultado, ¿no? Pero sí, yo yo espero que este este, este tipo pague, loco, por lo, por lo que hizo, porque no, no puede quedar así, loco. Porque sino, Eso es importante, por si vos no te quedás con este fallo en primera instancia, van a seguir adelante. Sí, sí, obviamente, yo ahora me estoy concentrando por completo en mi salud, después lo otro vendrá. Pero primero es la salud, porque sin salud no hay nada. Sin salud no hay nada. O sea, ¿de qué te sirve, eh, no sé, ser, eh, no sé, por así decir, Elon Musk? Y saber que tenés un cáncer terminal, sí, sí, sí, obvio. o sea, no te sirve de nada. Uh -huh. eh, por supuesto, más allá y ojalá y que... que, que, que... Consigas todo, porque este tipo tiene que pagar este, económicamente y, y en cana toda la que te hizo. Como vos bien decís, no te mató de casualidad. De, de, digo, hay que centrarse en eso, no te mató de casualidad. Y encima tenía la caradura de decir que se quedó dormido. Vos me lo decías ayer y con razón, una persona que se queda dormida por alguna circunstancia termina chocando contra algún lateral de, del túnel, lo va derecho, como un misil contra... Contra una moto que viene derecho. O sea, evidentemente este tipo estaba en cualquier planeta. Y eh, te salvó Dios, ¿no? Te, vos, vos me decís, me, me salvé por la mochila, porque caía de otra manera. O sea, fue realmente un milagroso como ya te dijiste. Es que sí, a ver, yo fui salvado por algo superior. ¿Qué creo que te diga? Eh, hay, hay gente que no cree, hay gente que cree, pero... ¿Qué explicación lógica le encontrás a esto? Porque fue un accidente brutal. Yo mismo me daba por muerto. O sea, y es horrible tener que asimilar tu muerte en cinco segundos. Obviamente que uno nunca va a saber cuándo va a morir, no, no, tiene la bola de cristal, pero eh, yo mismo me da por muerto y bueno, todo el mundo acá en el hospital, mis conocidos, eh, los medios, obviamente todo el mundo sabe que yo sobreviví de casualidad, y no porque el, el, digamos, todo esto que pasó, el siniestro haya sido de menor gravedad, no, simplemente porque estoy salvado. Eh, no sé, providioso por lo que cualquiera le quiera creer, ¿entendés? Uh -huh. Vos sabés, Andrés, que, eh, nada, hace poco el Congreso le dio lugar a la ley esta de alcohol cero volante ¿no? Y ahí entra la situación esta en la que planteamos siempre. Bueno, la ley está, a veces no está el que la haga cumplir. Digo... Vos, eh, bueno, enseguida llegó la policía sí, Tengo entendido que, que nunca perdiste la conciencia Que estabas en el piso, pudiste ver el pavimento Lo pudiste ver a, a, a él y, y, y bueno, tengo entendido También que le preguntaste, lo dijiste, loco Que, que me arruinaste la vida eh, ¿qué, ¿Qué sentís de lo que pasa en la calle? Ustedes están en riesgo todo el tiempo Uno que sale a la calle a andar en auto Están en riesgo todo el tiempo Y, y no sé si los cuidan como se debe, ¿no? y mirá a ver, hay mucha gente que maneja en auto o en moto y que maneja para el aborto simple y sencillamente maneja muy mal acá lo tenés ejemplo a esta persona que me hizo esto pero hay gente que ni siquiera está drogada o alcoholizada y tampoco maneja bien no, no respeta los semáforos o sea a ver yo más de una vez cuando estaba trabajando siempre los ciclistas se pasan los semáforos en rojo y yo me los estoy mirando con cara de che el semáforo es para todo no solamente para los autos ¿entendés? Eh, hoy en día la verdad que lo, lo, lo que es el tránsito no solamente acá, en todo el mundo porque bueno, muertes por tránsito son de las mayores eh, sí, sí. a nivel mundial pero acá en Argentina venía eh, lo que era, digamos, la ley de tránsito está hecho un desastre es un desastre, es un viva la jefa, entendés es una supervivencia de tránsito, Yo ya no es una ley de tránsito o sea, sobreviví como puedas Dios mío Andrés, eh, ¿qué te dicen los médicos? ¿cuánto tiempo más estarás allí en el Fernández? y mirá, por suerte, eh, hoy también vino otro médico a eh, hablarme, bueno, nada, eh, me dijo que... O sea, es otro médico más, que, que me dijo que la mano va bien, por suerte, y eso me pone contento, eh, por el hecho de que, o sea, si sale todo bien, y por lo que ellos pintan un buen panorama, eh, tal vez no me tengan que hacer más operaciones en la muñeca izquierda. Pero en el pie derecho, sí, me toca todavía una operación más adelante y bueno, después de ahí yo creo que estaré acá en el hospital un mes más y después bueno, Mirá. cuando yo esté en mi casa me espera un tratamiento kinesiológico largo claro, y después... claro. Andrés, eh, tengo una pregunta, la empresa que te tiene contratada y demás eh, se está portando bien, digo vos tenés obra social, lo tuyo es particular ¿cómo, cómo lo estás manejando eso? ¿Qué, qué, ¿qué ayuda tenés de la empresa que te contrataba? No, eh, Rappi no, no es. Eh, a ver, Rapid es como una empresa fantasma. Si vos buscas en Internet, vas a ver que Rappi tiene un montón de problemas legales en un montón de países. Uh -huh. rápido vos te bajás la aplicación, te registras y te vas a trabajar. Y listo. Eh, pero bueno, a, así como otorga, te quita, porque yo he conocido mucha gente que simplemente les han bloqueado la cuenta, no sé, porque llegaron medio a la un, tarde a un pedido y una persona le dejó una mala calificación. Y bueno, y chao, te cierran la cuenta. Por eso, cuando vas a trabajar en estas aplicaciones, tienes que trabajar de verdad, tienes que hacer bien las cosas, y tienes que ser constante. Pero ellos eh, no, te dan, no te dan resistencia social, eso está claro. O sea, te exigen te mucho y no te dan nada. Te dan algunas cosas, pero por ejemplo, el servicio de soporte, se lo podés preguntar a cualquier delivery, es un desastre. Es algo grotesco. O sea, se lavan las manos, les chupa tres huevos. O sea, es casi prácticamente todo robotizados, pero no son inteligencias artificiales, son sí. personas pero que hablan de una manera, ¿entendés?, eh, ya con, o sea, con hacer y pegar, ¿entendés?, ya hablan con una terminología y se quedan ahí. Claro. claro. Andrés, querido, te mandamos un abrazo grande y, bueno, como te decía ayer, viste uno está ahí acompañándote, ojalá que todo esto se resuelva y sea una experiencia en la vida y que pueda salir de la... Ojalá que sea así, Gustavo. Muchas gracias por su tiempo. Les deseo un buen día. Gracias, te dijo. Mucha suerte. Andrés gracias. Diante.